Desde Roma, Italia, Refundación Comunista quiere mandar todo su saliento, toda su fuerza al farabundo Martí que va este domingo a elecciones. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! siempre.